Video tutorial que muestra cómo funciona la base de datos Dialnet. En la página principal de la biblioteca puedes acceder a Dialnet a través del apartado Biblioteca virtual entrando en bases de datos o bien desde el apartado Enlaces de interés. Los usuarios registrados tienen servicios añadidos, como puedes ver en el siguiente enlace. Es conveniente que te registres con tu email de la UCLM. Si te registras, podrás recibir los resultados de tus búsquedas en tu email, gestionar tus alertas, tus búsquedas guardadas, etc. Tialnet nos ofrece la posibilidad de localizar documentos o revistas. A continuación, vamos a realizar una búsqueda de documentos. En la página principal de Dialnet, situados en la casilla Buscar documentos, introduce los términos que hagan referencia a tu búsqueda, en este caso Leismania Humanos. Una vez introducidos, pincha en el botón Buscar. Ten en cuenta que cuanto más generales sean los términos de tu búsqueda, más resultados obtendrás y cuanto más específicos, más se ajustarán a lo que buscas. Podemos afinar la búsqueda utilizando los diferentes filtros que encontramos en la parte izquierda de la pantalla. Tipo de documento, texto completo, materias, rango de años, idiomas, etc. Afinamos seleccionando artículos de revista. Es recomendable ir seleccionando los artículos que más se ajusten a lo que buscamos. Lo haremos haciendo clic en el cuadradito que precede al título del artículo. Así, los seleccionados aparecerán con el fondo en color verde. Cuando tengas marcados todos los artículos que te interesan, pincha en Selección para visualizarlos de forma independiente. Desde aquí, puedes exportar las referencias a un gestor bibliográfico. Las referencias en las que se indique texto completo te ofrecen la posibilidad de descargarte directamente el documento. Puedes imprimir el documento o guardarlo para una revisión posterior. Otra posibilidad que ofrece Dialnet es buscar revistas. Podemos buscar revistas por título o por ISSN. También, Podemos ver las revistas que hay en Dialnet por áreas temáticas, por ejemplo, las que hay sobre Ciencias de la Salud. Si pulsamos sobre un título en concreto, podremos ver los datos de esa revista y los sumarios de los números que estén indexados en Dialnet. Algunos ofrecen la posibilidad de acceder al texto completo. Aparecen resaltados en color amarillo o gris. Curso online, aprendizaje en la búsqueda y el uso de información, nivel avanzado, especialidad, ciencias de la salud, biblioteca universitaria, Universidad de Castilla-La Mancha.